Yo pensaba que estábamos en Tulum, ah. Cancún, Chiapas, ¿sabes por qué? Porque aquí tenemos una pirámide, fíjate, guau, wow. ah. <ríe> ¡Qué padre Pero no, estamos en Nuevo Vallarta, en Bahía de Ah, Exacto, estamos justo al lado de Puerto Vallarta, al lado del aeropuerto sí, es esta bonita pirámide La verdad está muy padre Es una fuente, claro Es una fuente que le hicieron el Hotel Paradise De hecho, también estamos aquí cerca de lo que es el centro comercial que es de la misma empresa Paradise, Mario. Sí, claro. Y también está muy bonita ahí, ¿eh? Ajá, Esta no, bonita es fuente en forma de pirámide maya seca o... Es maya, Paul, es maya, Ajá. Paul. No Además sé. Yo pensaba que estaba en Tulum, o en Cancún, o en Chiapas, pero no, ya vi que estamos en Puerto Vallarta. Está, está muy bonita. De banderas. La verdad no esperaba encontrar una pirámide en Puerto Vallarta, <ríe> pero no. sí lo hay, ¿eh? Mira, hay plátanos. No, oh, en serio. El agua de plátano lo plantaron aquí, pero es real, eh. No es de mentiras. No, pues no es de mentiras, Mario. Wow. Hay que venir, Mario, a juntarlos ya que estén hechos. Ya que son Ajá, ¿no? ya que son amarillitos sí, para poder comernos. A un poquito para enseñarles Nuevo Vallarta, para sí. que conozcan, porque es una de las zonas muy nice o Ajá, Muy, muy privadas, muy nice, Mario, la verdad. Sí. Miraste las estatuas que hay, Mario. Sí, ¿no? están Mayas. chidas. Wow. ¿Te parecen a mí, ¿eh? Ustedes qué dicen ahí. A ver, de perfil. <risa> <risa> <O> sea, no... <risa> Fíjate Paul, lo que me gusta de aquí de Nueva Vallarta que por medio de toda la avenida Ajá, hay un andador y es como una ciclovía también para bicicleta, para patineta. Sí, de hecho estaría padre, padre Mario venir en bicicleta también porque sí. fíjense que es un andador muy muy largo. Sí, está largo. Es que es lo que mide realmente Nuevo Vallarta. Pero mira, enseñanles el andador porque sí está muy padre y quisiera un andador así afuera de mi casa. Ah, no, pues sí la tengo, Paul. Pues sí, Mario, sí lo, sí ah, lo tenemos. No es lo bonito de Vallarta, que en cualquier parte es bonito. Y fíjate, vienen familias a pasear con a sus hijos. Sí, es carreros, como una tipo maleconcito, pero pues aún le yo, falta, ¿verdad Yo pienso Mario. que en la noche ha de estar oscuro, porque no se ven lámparas. No, no se miran lámparas, es raro que no. no se miren lámparas. Pero yo pues, yo siento que ya en la noche no hay caso de venir aquí, pues se quedan en sus <ríe> hoteles a dormir mejor. Sí, sí, mejor. Miren, y como pueden ver, allá también hay una marina, pero es de aquí de no, Nueva Te te vamos a enseñar la marina, de veras. Ajá. No, incluso hay casas aquí pues, que tienen su, su desembarque, sales de tu casa y tienen su, su tipo muellecito y sales de ahí. Sí, exacto. Como, es muy, muy privado también, Está pero chido también tiene la marina. Mira Mario, como les decíamos, aquí ya es La Marina de Nuevo Vallarta. Sí, este Es algo pequeñito, no es muy grande Sí, muy no grande. es muy grande como aquellas, porque pues Es una más privada aún esta Mario o sea, Como lo notan, hay poca gente No, no hay mucha gente, aquí está solo Parece un desierto paul. Sí, es que la mayoría de Personas que viven aquí, pues Se quedan adentro de su casa sí, y no salen sí. para nada Tienen cine, tienen gimnasio Tienen todo allá <ríe> Exacto, de la casa. No, no tienen tal. necesidad de salir sí, pero miren aquí esa es la marina y pues está pequeña ¿no? es pequeña la es verdad que, es que como les digo aquí cada casa tiene su, su muelle y desembarcan desde su casa de cuenta que salen de su casa uh -huh. y, y agarran el barco como un ejemplo ya mira y eh, tienen sus muelles como en Estados Unidos uh -huh. parecido ah, a Estados, Estados Unidos, Unidos. nunca he ido pero si sí he visto películas <ríe> <de> Mario <ríe> en Miami, igual ah, que Miami. exacto como, ten cuidado porque eso acerca, sí, no. no sabemos si tenga electricidad eh, por eso mira me subí aquí al uh -huh. borrecita y pues miren Aquí realmente la Marina de Nueva Vallarta está, está pequeña, pero está agradable. Nomás sí, está muy sola. Sí, está muy sola porque es muy exclusiva, Mario. Ahora sí acabamos de llegar a la playa de Nuevo Vallarta Pues ya es Nayarit pues Pero se llama Nuevo Vallarta Nunca habíamos venido Pero miren, miren Toda la gente que hay Toda la gente que viene Se me afigura mucho a Cancún Solamente porque allá está el cerro pues Y ya nos vaía. Se le afigura, se, se le afigura a Cancún Y nunca he ido a Cancún No, pero sí he visto Si sí he visto sí. videos No, pero Más no, que no. nada Cancún Pero la zona hotelera de Cancún, Cancún No, es que lo, lo que sí te digo Que la arena es muy blanca Aquí es lo que estaba mirando Ah, sí es muy plana, es como que la así larga Sí, la verdad está muy larga, pues vean, vean, vean Sí, muy larga. Vean sí, hasta yo allá la, Yo la verdad que nunca había entrado a esta, a esta área fíjense, fíjense, estoy explorando por primera vez con ustedes Sí, la verdad, nunca nos habíamos... Es que fíjate Mario Que no es muy visible la entrada hacia esta playa Mario. No, tienes que andarlas buscando Ajá. Para encontrarlas porque están muy escondidas Ahorita ¿sí? logramos entrar Por, por curiosos pues <risa> Pero yo pienso que sí debe haber muchas Entradas como esta por la que entramos Se complica porque hagan de cuenta Que es una hotelera y a veces sí. Está prohibido, no prohibido no, Sino prohibido. que está muy restringido, muy no, privado Es muy privatizado, haz de cuenta que son pocas las entradas A la playa ¿sí? Ajá, exacto. Muy privado, pero ya descubrimos y ya va a ser más fácil poder entrar para las próximas Exacto, veces. para las próximas veces ya vamos a poder venir gratis y rápido, Mario. Sí, la verdad sí, está bonito aquí, está agradable ahorita está un poquito nubladito. Lo que les comentaba, Mario, que aquí se llama Nuevo Vallarta, pero no es en sí Vallarta. No, es, sí. es a, justo a un lado de Vallarta. Sí, es Bahía de Banderas, seguimos en Nayarit. Sí, Ajá, exacto. Es que la verdad, pues es gente con mucho dinero y hay unas casas muy bonitas y ahorita les vamos pues a como pueden ver casas. esos son condominios mario no más que noten si sí, aquí viene mucha gente de, de, de dinero y realmente. ahorita pasamos por, por aquellas casas ahí les vamos a dejar unas tomas que son unas casas muy impresionantes ah. como de novela Ajá, imagínate vivir aquí Mario No, no no, no, no ¿qué es, esto wow. Fíjate que se me hace muy raro ver la playa así plana Nunca nunca había visto esa playa así plana Y allá en Vallarta no había visto playas planas Porque todas tienen como curvitas Sí, exacto, aquí no, aquí está plano. Sí, está muy recta, como pueden ver Ajá. Vean Exactamente pues a, a la medida. Y pues vamos a continuar enseñándoles en las otras partes de Nueva York. Sí, vamos, favorito? Mario. Esto es solamente la playa. playa. Ajá, exacto. Vamos a caminar para otro lado. Igual el logotipo. Te enseñas el logotipo Obviamente lo van a reconocer porque es muy conocido Mario en películas mundo, exacto, exacto. Es, un, es un hotel donde llegan todas las estrellas de, de muchos lados ¿De Vallarta? Ah, no, ¿verdad? Ah, Vamos ah. Ay, sí, ¿no? No, pero sí, es un hotel muy reconocido de Nueva Sí. Llegan muchas estrellas. De hecho, aquí. también, eh, como es muy exclusivo, este también hacen muchos eventos demasiados exclusivos sí. que traen artistas muy grandes, aquí Mario. Incluso hace como 4 o 3 años vino Maluma. Ah, órale. Sí, estuvo y pues. La verdad es chico, artista. pero como es chico. Aprovechan para cobrar más, verdad, María? Sí, ya me imagino. <risa> más claro, exclusivo el concierto. Salido un concierto ajá. aquí. ¿eh? Pero miren, es muy bonito. Y pues aquí llegan muchas estrellas reconocidas. Pues es el, como dice el nombre, Hard Rock. Hard rock, ajá, okay. Y pues mucha gente llega aquí Quisiera hospedarme un día tan siquiera ahí, Mario Una sí, no, noche Hay que hacer el intento de hospedarnos una noche a, Para bien, ver las habitaciones Bien cara, Mario, imagínate no, no, todo se puede no Una más, noche, sí, no hay, no hay problema Para ver qué tan, tan cierto Si vale la pena, no vale la Ajá. pena A ver si quedarse. es lujoso o es Ajá. normal Ajá. Como cualquier otro hotel Exacto. más solamente para saber si, si vale la pena o no Miren, hasta ¿no, tiene sus autobuses, Mario Ajá. Para transportar a su gente A sus empleados, los recogen en cada esquina. Ajá, es Mercedes, Mario. Oh. Mira, hasta los nombres de las plantas oh. tienen y todo, mira. Por si te, eres curioso y te llama saber sobre plantas, pues ahí, ahí está el nombre. El nombre como un jardín botánico. Ajá, exacto. Y pues mira, Paul, ahorita estamos aquí en lo que se llama el área El Tigre. Ajá, es, exacto. Es un muy muy privado. Y literal en la entrada hay tigres, ¿no? Ah, que <risa> el que quién está allá. Oh, wow. Te miraste, ahí se alcanzan a ver ellos o no? Ahí hay uno y allá está el otro. Wow, ¿El de aquel lado más pues si sí están algo retirados, ¿no? antes los tenían más cerca, si sí, antes los tenían mucho más cerca, pero no sé por qué lo retiraron, igual se comieron a una persona Mario, <risa> o, o igual se comieron a mano, exacto, igual ahí. metieron la mano así como nosotros y, y claro. por eso los hicieron para atrás, verdad, si sí, están muy retirados, son condominios El Tigre, Ajá, pero entre nosotros, estos condominios, ahí hay muchas malas noticias, malas, malas noticias, pues si sí, Mario, pero de sí, todos, todos modos, el dinero se lo ganan con sacrificio, ni modo <risa> Y pues bueno, Paul, yo pienso que aquí vamos a finalizar sí, este video Aquí hay que finalizar el video, Mario Esperemos les haya gustado este video este, Comenten qué sugerencia les gustaría ver más Y también dejen su like Vayan a suscribirse, por favor, también Activen la campanita Y vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram Que van a aparecer por Exacto. aquí Exacto, ahí y... estarán apareciendo También recuerden seguirnos en Facebook Que ya ahí estamos subiendo videos Y denle, y like, denle like Y Paul, like. hasta aquí, ¿cómo ha de ser Hasta el y... siguiente Siguiente video, Ay. esperemos que os haya gustado. Ay.